introducir el código streaming e incluso tendrás 30 días de garantía asegurados, así que no lo pienses más y accede. En nuestra primera noticia tenemos que Warner Bros y HBO Max han lanzado el tráiler de Space Jam a New Legacy, la secuela de la exitosa comedia de 1996 que presentaba estrellas de la NBA junto a personajes de Looney Tunes. Esta vez LeBron James encabeza el regreso del título, donde tendrá que conformar un equipo de élite si desea volver a ver a su hijo. Este híbrido de animación y live action se estrenará en HBO Max y en cines el 16 de julio. Entre otras noticias, la cadena de Fox, que ahora se llama Star Channel, ha renovado la comedia animada Duncanville para una tercera temporada, a pesar de que aún no se estrena su segunda temporada. Esta animación sigue a un chico de 15 años y sus vivencias adolescentes con su familia y amigos. La segunda temporada tendrá un debut especial de dos episodios el domingo 23 de mayo. Y hablando de estrenos, el pasado 26 de marzo, la plataforma de streaming Amazon Prime Video estrenó Invincible, una nueva serie animada basada en el cómic de Robert Kirkman, creador de Walking Dead. La historia de Invincible gira en torno a un chico de 17 años cuyo padre es el superhéroe más poderoso del planeta. Los nuevos episodios se lanzarán cada viernes hasta el final de la temporada el 30 de abril. Continuando con las noticias, ya tenemos confirmados muchos de los actores que interpretarán la versión live-action de las chicas superpoderosas. The CW ha elegido a Chloe Bennett como bombón, Dove Cameron como burbuja y a Jana Perrault como bellota. De la misma forma, tendremos al actor de Scrooge, Donald Faison, para el papel del profesor Utonio. A Robin Lively para interpretar a la señorita Bello, mientras que Nicolas Podani interpretará al villano Mojo Jojo. Esta adaptación será una continuación de la serie animada que vimos en Cartoon Network, pero mostrando a este trío de hermanas ahora con 20 años arrepentidas de haber tirado su infancia luchando contra villanos. El live action de momento no tiene fecha de estreno, pero ante cualquier novedad les estaré informando. Pasando a otras noticias, les traigo información sobre recientes acontecimientos sobre la webserie Metal Family. Resulta que ya salió al mercado un nuevo cómic. Alina, creadora de la serie, explicó que este técnicamente sería el capítulo 11 de la primera temporada, ya que allí se explica qué pasó con Glam luego de que dejara la casa de sus padres. El problema ya sé en que recientemente muchas personas que han comprado el cómic han estado filtrando páginas completas del mismo, y esto ha estado afectando la producción de una segunda temporada. ¿Por qué sucede esto? Pues en un video Alina explica que ella y Dima abandonaron sus trabajos para dedicarse de lleno a la serie, por lo que dependen únicamente de los ingresos de la mercancía y ahora del cómic por lo que las bajas de ventas retrasarían de forma significativa una segunda temporada. Una de las razones por las que se siguen filtrando estas páginas es porque por el momento se le es imposible realizar envíos a América Latina, ya que el correo ruso no se lo permite, pero ha prometido que más adelante trataría de resolverlo, además de producir una versión en inglés. Por los momentos, solo nos queda esperar que puedan recuperar ganancias de las ventas para que la producción de una segunda temporada continúe su curso. Entre otras noticias, una de las novedades de Adult Swim para Warner Channel son dos nuevas series que ingresarán a la programación, y estas son Metalocalypse y The Shivering Truth. En el caso de Metalocalypse, esta serie llegó hace años en Latinoamérica, Emitiéndose con subtítulos al español a través de iSat, Mientras que The Shivering Truth sí que es un estreno completamente nuevo Estas series verán su estreno el lunes 3 de mayo a la medianoche en Adult Swim a través de Warner Channel Continuando con las noticias, DC Entertainment ha lanzado el primer tráiler de la parte 1 de Batman Long Halloween, una próxima película animada que adapta la novela gráfica de Jeff Loeb y Tim Sale, novela que fue publicada en los años 90 por DC Comics. En la trama, Batman, el capitán Jim Gordon y el fiscal de distrito Harvey Dent, trabajan juntos para detener una serie de asesinatos relacionados con la mafia. Batman Long Halloween Part 1 saldrá a la venta en formato digital y físico en Blu-ray en la segunda mitad de este año. Entre otras noticias llegan 10 nuevos episodios de Looney Tunes Cartoons por HBO Max. En esta nueva tanda tendremos diferentes cortos animados protagonizados por Vox, El Pato Lucas Porky, Silvestre, El Gallo Claudio, Sam Bigotes, Barbie el Barciano, entre otros. Los mismos se estrenarán el día 29 de abril. Y hablando de nuevos episodios, tenemos que finalmente se estrenará la quinta temporada de Rick y Morty por Adult Swim. Para conmemorar el regreso del programa, Adult Swim ha designado que el día de su estreno, el 20 de junio, el día de Rick y Morty, día que será una festividad que se celebrará a nivel mundial. Ese día, los fanáticos disfrutarán de una gran cantidad de contenido, incluidos adelantos, imágenes detrás de escena y algunas sorpresas especiales que se compartirán en televisión, medios digitales y redes sociales. Continuando con las noticias, ya tenemos todos los estrenos de Disney Plus para este mes de abril en Latinoamérica. Entre los estrenos se destacan series emitidas anteriormente en Disney Channel y la disponibilidad para todos los usuarios de finalmente disfrutar de la nueva película de Disney Raya y el último dragón. También tendremos el estreno de la primera temporada de Los Vecinos Green el día 23 de abril y aparte podremos disfrutar de toda la primera temporada de La Casa Búho el mismo 23 de abril. Para finalizar, tenemos dos emocionantes nuevos episodios de Amphibia hoy 10 de abril. El primero de ellos se llama The Second Temple, donde la búsqueda de Anne y Marcy para llegar a casa las lleva a un templo en una helada montaña. El segundo lleva por nombre Barrel's Warhammer. Aquí finalmente tendremos el regreso en pantalla de Sasha ya que aquí la misma tendrá la tarea de cumplir una misión muy peligrosa con la finalidad de recuperar un arma legendaria. Estos episodios estarán buenísimos, así que no te los puedes perder. Y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy, déjame en los comentarios cuál es el estreno que más esperas.